Hemos recibido a las licenciadas en enfermería con una, este, más que nada, una consulta, una necesidad que ellas tenían de seguir visibilizando en esta pandemia mundial este, su labor que ha sido tan beneficioso este, para la ciudadanía en general, ¿no? Han venido a contarnos también ¿no? el avance que tienen con el, el tema de las matrículas, hoy este, el tema de tener una universidad o la carrera universitaria dentro de la provincia de Jujuy, qué es lo que se vienen haciendo, el, el seguir este, acompañando a nosotros mismos, entonces en ese sentido del cuidado y creo que en esto vamos a llegar a un consenso de seguir trabajando y visibilizando su labor diaria con respecto a lo que significa la pandemia. Y bueno La idea de este proyecto nace de que estamos somos, somos enfermeras y tra yo trabajo en el área asistencial, también en el área docente. Y me pareció interesante, ya que el año 2020 fue un año muy importante por el natalicio de Flores Nighting. Y, y me pareció in interesante poder recordarlo, rememorar esta fecha tan importante y un reconocimiento, un, un homenaje a los enfermeros que trabajan en la primera línea, en los tres niveles, en el nivel primario, secundario y terciario. Y además este, tener algún lugar para poder este, conmemorar ya sea los que se fueron en esta pandemia y bueno, y motivar a los futuros enfermeros. El avance del proyecto, eh, hemos tenido un apoyo creo que totalmente de todos los concejales quienes tuvieron la palabra y se vieron entusiasmados, eh, no solamente en, en entender nuestra, nuestra idea, sino también en ofrecer los lugares posibles para poder llevar a cabo el, el, el espacio de el monumento o lo que se realice a hacer. Eh, la verdad que muy bien recibidos y con mucha apertura al diálogo y a continuar adelante con el proyecto. Están evaluando en este momento eh, los concejales, cuál sería el mejor de los espacios para responder a esta a, a este... Esta propuesta que, que bueno que tiene una proyección a futuro, no, no solamente crear ahora un monumento, sino eh, que, que sea eh, un paradigma para que después en las generaciones futuras recuerden eh, qué es lo que ha pasado, por lo menos en estos años que hemos tenido la pandemia.